ONG denunció 92 detenciones militares por razones políticas. Lía Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, ha contabilizado hasta el jueves 92 funcionarios castrenses detenidos por razones políticas, destacando un aumento considerable que se ha registrado, ya que 34 corresponden a este año. Entre esas detenciones, sobresalen las de ocho funcionarios de fuerzas especiales que están siendo vinculados, en calidad de cómplices, con el robo de armas encabezado por Oscar Pérez. Con respecto al caso del general Miguel Rodríguez Torres, Camejo señaló que es el militar de mayor rango detenido actualmente y que, además, es probable que la Fiscalía Militar no logre encontrar elementos de convicción que puedan soportar las imputaciones hechas. También recordó generales de las FAM capturados, Raúl Isayas Baduel, Ángel Vivas y Losada Saavedra. Estas declaraciones fueron realizadas tras la instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos adscrita a la Comisión de Defensa y Soberanía de la Asamblea Nacional. Esta subcomisión tiene como objetivo investigar los asuntos relacionados a la violación de DDHH que se cometen contra los miembros de la FAM.